¡Hey, qué demonios! Esto es un espectador de a hacerte, Estamos con GTA ya sé que a mí me el inicio del video, pero... Esta mala faca me va a matar a cada rato. Y usted me sigue manda buscando. Pero no me rendiré. A ver. Uf. Es que no sé, está todo... muy violento el servidor. Yo nada más quería agarrar un coche y largarme. Pero para hacer este pana no sé qué demonios. Pero. Me anda explotando a Karoto. ¡Ah! No mames. Les dije, les dije. Es que perdón, me anda bien returbio esto. <ríe> ¡Ah! Yo solamente quiero un coche. O sea que no estén teteando. A ver. Bueno, ya se me acaban las balas y que mejor me voy. A ver si ¿sí puedo, es que yo nada más quería agarrar un coche Solo eso, no pedía mucho Un coche, quería robar Y listo A la madre Andamos buscando, andamos buscando, andamos buscando <risa> ¡No manches! ¡Me toqué pedo! <risa> ah. Siento bulleado, fiesteros Ok, ok, no, ya, ya, ya Vete a la shit. Ok, ahorita volvemos con todos estos servidores. Cortame. Ah, la bestia, neta. Ahora sí, o Ya todo se calmó. Es que, ¿qué, qué onda con el server? No sé ni cómo él Mira, se miraba. Y ahí va otro. Todos andan con los aviones. Eh, haciendo locuras, no sé qué. Pero está bien. Y eso no me dejó perseguir hasta... Oh, ahora. Bueno. Mínimo es la policía. No, no, no, no. No, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí anda, allá anda. Ese era eso. Corre, perra, corre. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Necesito que lo hagas ya. Vete. A ah, la bestia, la bestia. No sé si es la policía. Ok, ¿no? Ok, corre, corre, corre, corre ¡Ah, ah! ¡Corre, corre, corre! ¡La, la maldita sea! Ah. Ok, miedo, tengo buen dinero <ríe> ¡Es divertido! ¡Vámonos! ¡Carrera! A ver qué me alcanza aquí en las montañas ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! que ¿También los policías? ¡Qué pedo! Andan muy... Muy, este... ¡Violentos acá! Okay. <ríe> <risa> uh. <risa> Sabía yo que es eso. <risa> Ay, no puede ser. God damn it. Oh, ay, madre, que... What the fuck es este lugar, hermanos? Una videogedón a ver. <risa> esto, Nunca he visto uno de estos. A ver. Ahorita, mi meta, le dieron ganas. A ver, a ver, a ver. El funador. <risa> no, es 99. What the fuck, hermano. A ver. Este. Ok. <risa> Voy a comprar más para estar un poquito más recargado, pero... ¡Hala oh, bestia! ¡Estoy bien chido este lugar! ¡Hala! ¡Yo quiero! O, oh, bueno... Aquí se hace más de error, lo que... ¡Ah! ¡Perro! ¡Hala! Um, ¿No puedo jugar? <ríe> ¿No puedo jugar? ¡Ah! No sé sí puedo jugar. Pero, a ver, a ver, quiero explorar este lugar. Sé muy perro. Manage office. Ok, antes de que me regañen. Vale, vale, vale. O sea, sí quiero causar destrozos, pero ahorita no tantos. Eh, ok, eso para sentarse. Sería chido de uno de estos en la vida real. Bueno, sé que hay, pero yo no conozco a ninguno. Oh, shit, ok. Aquí no hay nada. Eh, vamos a ver acá. Ah, sí. Ahorita, viendo el destino que me está matando todo, Dios. De hecho, un vato con esta cara me mató. O sea, imagínense. Ahora sí lo puse en el video, pero es uno así. Ojo, oh, ojo, oh, oh, oh. Vamos a hacer el baño Pss. Uy que cool, eh, imagínese, Miren qué guapo oh. Y se me aparece el espíritu detrás, ¿no? Eh... María estás aquí, María estás aquí, imagínate Y de verdad sale, ¿no? A ver, ahora aquí, ¿qué hago? ¡A la bestia! <risa> Eso da es un buen de miedo está no? Oh only the owner can't see the desk ah, qué feo Bueno, vamos a ver que nos adivina esta fortuna A ver si ¿sí quiero matar gente ¿Ahorita compré armas muy chidas? Sale, wedding, <susurra> <susurra> <risas> ¡Hermano! ¿Qué es esto? Ok, ¿eh? Estamos descubriendo cosas nuevas en ver, okay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A la bestia! ¿Lo ¿Tenemos aquí un lugar oculto? ¡Oh, ¡Órale! ¿No, no me, no me esperaba yo encontrar esto en el video? <risas> A ver, ok. Armas. ¿Será la baticueva? A ver, quiero ver con qué puedo interactuar y con qué no Porque no puedo sacar armas, ¿eh? es lo único ¿Y digo malo? Al chile que sobres tener una de estas En tu bolilla secreta Aquí hay Ah, guardar dos Eh, ok, ahorita no Bueno, pues está divertido, pero La neta ahorita no quiero O sea, se tarme tanto en el juego ah, sí. Dice. Eh, a ver Adiós <risa> Es que digo que no sé, bueno yo creo que ya tranquilizaron un poquito, o al menos en la zona en la que estaba, porque sí se pusieron los perros. Bueno, el de, el que me mató con cara de anime, pues tuvo sus razones. Buenas tardes. <risa> pues es que la traicioné, se iba de buena onda, pero pues yo, no sé, mi, mi ser maligno dentro, dijo, mátalo pues, con un arma de la shit. Y yo pensaba que, digo, que se había olvidado cómo eran las armas. Y pues bueno. A ver, aquí son un poquito de Ok, fíjateos. Ahora sí que vamos a tener mis armas Ya me acordé Miren, me compré primero, bueno, esta ya la teníamos antes Pero bueno, ya tenemos este... Esta belleza, la quiero probar A ver qué hace, a compré Bueno, tenemos este, muy bueno tenerlo ahorita A ver, qué más... Ah, también compré una, vamos a ver, si me gusta de púñiga, así que a ver Primero me gustaría usar una de estas eh, no, primero era Thompson, yo este que se va a estar muy tranquilo eh, Si eres tú, ¿no? Un bato tranquilo, así a ver, para empezar, ¿estás vivo? Eh, ¿Estás bien? Estoy perdiendo contra un alien, ¿What the fuck? que no, es que esto no, esto no merece mis balas, para nada Así que, con permiso, joven <risa> no, necesito algo más épico A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde hay más gente? Necesito encontrar más gente A ver, si escucho disparos Pero no sé de dónde vine mm... Ah, mira, por aquí No, atrás hay ¿eh? gente que no sé. ¡Es el mismo vato! Que le doy, ¿eh? ¡Ah, perro! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Esto no lo había visto! <risa> pues... ¡Prestas! <risa> ¡A la bestia! ¿Qué es esto? <risa> ¡Wow! ¡Wow! Me lo quiero dañar, ¿eh? <risa> ¡No! <risa> ¡No! A ver, a ver, a ver a ver ¡Wow! <risa> ¿Vieron eso? <risa> ¡Sí! Lo quiero. Ok, a ¡Ah, oh, la bestia! Ok, ok, ok, ok Me gusta, me encanta okay. a ver Ahí está, vamos a... Sí Digo que porque esta cosa le va muy rápido ¡Ah! What the fuck? ¡Tengo una moto alimento! ¿Qué tal? ¿qué, ¿Qué demonios? A ver si no tengo que chocar Porque si no... Esto me puede matar Fácil, ¿eh? Fácil, para aquí hace vato. Cazamos a los ratos. Le estoy dando, ¿cómo no? Ok, casado okay, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¡Los quiero a todos! Ok, si doblo a la derecha, encuentro un buen de gente, así que... Amón, ¡Tengo una poderosísima, no manches! ¡No, no, no! ¡Matar gente! ¡Matar gente! ¡Policías a la shit! Ok Tenemos... ...una víctima aquí ¡Nete oh, wow. qué hermosa foto! ¡Yo quiero conseguir una, así! A ver... ¿Qué más? Sí, andamos agresivos ¡A estos, mi venganza Spanky! A ver... ¿Dónde está? Es el mismo vato, eh. Okay. <risa> más, más, más, no, <risa> bueno, no era demasiado poder para mí, shit <risa> Me estoy volviendo, quiero esa moto otra vez Eh, what the fuck, what the fuck, what the fuck What, the fuck, what the fuck ¿Vieron eso? Se teletransportó ¡Mamafaka! <ríe> o sea, ¿qué pasado ahí, hermano? A ver, quieres jugar duro, eh, quieres jugar duro Ok, mató a es hacker Tú estás viendo, ¿no? <ríe> what the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, hermano es que, no, man, yo metí con un hacker, vete la shit. Y bueno, festeros, espero que les haya gustado y se hayan divertido y que sigan la fiesta. Qué bonita luna, ¿eh? Y... ¡Adiós! Eje. Among us.